Este video fue hecho con fines de entretenimiento No trata de ofender ni criticar a Ryanair, ni mucho menos a sus pilotos Dicho esto, comenzamos hey, ¡Muy buenas a todos amigos! Bienvenidos a un nuevo video Y en este video vamos a ver Amigos, en este video veremos aterrizajes ilegales de Reiner. Sí, mucho más Reiner. Digo, tipos de aterrizajes de Reiner. Sí, de nuevo Reiner. Mucho más Reiner. Sí. ¿Co de qué? ¿Cuál de qué? Ah sí. ¿Lo vieron? Sí, es lo de siempre. A lo que ya es, todos estamos acostumbrados. Segundo tipo. El ilegal. <tose> 30, 20, 10 El super ilegal Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, comentar acá abajo. Sí, comentar acá abajo. De, eh, ah, no. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita y comentar de qué quieren que sea el próximo video. Ok.